Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos continuando la, esta cuarta jornada del Festival Internacional de Cultura Digital Plascode Code. Y tenemos eh, la suerte, el honor, el privilegio de estar contando con dos actividades muy relevantes para la escena local. Eh, vamos a estar primero, eh, voy a dar la bienvenida a Jasmine Atler, Luis Marina Bravo, Emiliano Cauce, Matías Romero Costa. bienvenidos y muchas gracias por estar compartiendo este momento con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Eh, como decía antes, eh, vamos a estar eh, teniendo el honor de que Jasmine Adler, investigadora, doctora en artes y curadora especializada en arte, ciencia y tecnología, haga la presentación de un libro muy importante para el escenario local que va a estar eh, reconstruyendo eh, una parte de lo que fue el impulso desde Elise el y Ceseba en el arte electrónico. No tengo mucho más para adelantar. Preferiría que continúen con la, con la presentación de esta, de esta doble actividad, la presentación del libro y luego la presentación de los ganadores del apoyo eh, a la producción por parte de, del CCeba. Nuevamente, gracias. En parte fueron aliados importantísimos para el desarrollo de este festival y que estén confiando en nosotros para esta actividad es eh, una gran alegría. Hola, buenas tardes. Bueno, para nosotros la verdad que es un placer este, participar del Festival de Plascode y, bueno, estamos muy contentos por este doble evento que estamos presentando hoy, que para nosotros es de muchísima relevancia. Eh, así que, bueno, para no estar consumiendo mucho tiempo, primero quiero dar la palabra a nuestro consejero cultural de la Embajada de España, Luis Marina Bravo, eh, para que, bueno, un poco nos cuente de la mirada institucional de este evento y después este, quisiera que presente Jazmín, este digamos un poco de qué va este el nuevo libro que ha escrito. Muchas gracias, Emiliano. Y muchas gracias también a, a Cristian por eh, ofrecernos este espacio en Plus Code. Uh, para mí es la, la primera edición que, que, que observo, en la que participo. Y, y la verdad es que um, me parece que es una um, una, una muestra uh, amplia de, de, de lo que sucede en la, en la, en la esfera, uh, no solamente argentina, uh, en, en, en toda la región. Con lo cual, muchas felicidades a los organizadores por, por, um, por la organización. ¿no? De, de este espacio. Um, y muchas gracias a Emiliano, a Matías, uh, al frente del Media Lab CCEBA y sobre todo a Jan Min, que es creo la protagonista de hoy y a la que intentaremos robar eh, el menos tiempo posible. Por mi parte, eh, quería eh, simplemente poner... Un minuto de contexto a este Arte, Ciencia y Tecnología en el ICIC-CEBA del Impulso del Vídeo a las Inteligencias Artificiales, que ese es el título del libro de la investigación que hoy presenta Jadmin. Um, la historia de la, las eh, relaciones culturales entre España y e Argentina es tan larga que no, eh, ni siquiera intentaré en, hoy entrar en ella. Eh, me voy a limitar a, a, estos, a estos pocos años, eh, que son los de la transformación eh, del ICI en el CECEBA, del Instituto de Cooperación Iberoamericana en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, y que son los años de finales de los 80, principios de los 90, en los que ambos países, España y Argentina, Um, descubren después de eh, dictaduras eh mucho más larga en el caso de, de España, eh, pero en fin, dictaduras eh, que, que, que de alguna manera eh, bueno, pues ocuparon buena parte de, la, de, de, de nuestra historia en el siglo XX. Eh, los años 80, finales de los 70, 80, son para, para España los años de la vuelta a, libertad, a la libertad, de la recuperación de la democracia y también eh, de eh, eso que dimos en llamar la movida, que no era otra cosa que eh, la vuelta del arte y de la cultura como elementos de liberación. Eh, en el caso de Argentina, eh, fueron unos años, fue ese, ese proceso se da unos años más tarde y hacia finales de los años 90 el, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, ya convertido en Centro Cultural de España en Buenos Aires, se convierte de alguna manera en el nexo de unión entre esos dos tiempos que ahí se encuentran, los tiempos de España y Argentina, los tiempos de la vuelta a la democracia, de la libertad, de la experimentación eh, artística, de la evolución social, en definitiva. Y creo que la excelente investigación que, que ha hecho Jamín eh, sobre esos años eh, nos devuelve justamente a ese papel eh, fulcral del, del Centro Cultural de España en Buenos Aires como lugar de encuentro entre dos sociedades que habían estado muy relacionadas a lo largo de todo el siglo XX, pero que en este punto histórico y en este espacio vuelven a encontrarse, vuelven a descubrirse con lo, lo, lo experimental, el vídeo, como elementos, eh, como fuerzas motriz, como líneas fuerza. ¿no? Eh, leyendo el libro de Jadmin eh, nos volvemos a sumergir, aquellos que no vivimos eh, aquella, aquella época, en eh, como decía, una época de, de libertad y que ha dejado marcada la escena eh, local, la escena de, de, de Buenos Aires y Argentina, eh, porque fue realmente un tiempo muy fructífero, eh, muy libre y donde donde de alguna manera se encontraron, se encontraron dos procesos históricos ahí coincidiendo. Incidentes. Así que, eh, de nuevo, quería eh, agradecer a Jadmin por eh, su interés, no solamente en este caso, sino por, por su interés de investigador eh, en, en, en el Centro Cultural de España, en lo que supone, eh, animarla a seguir por ese camino. Creo que todavía hay muchos, mucho que descubrir, mucho que investigar. Y, por supuesto, agradecer a Emiliano y a Matías que, a través del eh, Media Lab, CCEBA, dan continuidad eh, a aquel cruce histórico uh, al que me refería. ¿no? Por suerte, aquello nos interrumpió, el Media Lab eh, es la continuación natural de ese punto de encuentro uh, y uh, que, que, que ellos consiguen actualizar año a año con nuevas prioridades, eh, nuevas orientaciones y, por lo tanto, mm, me alegra, particularmente que eh, esa investigación de jazmín no sea solo una investigación histórica sino que sea una eh, realidad de presente que continúa en la tarea de, de Emiliano y de Matías a, al frente de Mediala. Así que me quedo por aquí, muchas gracias de nuevo también a todos los que nos escuchan sobre todo y, a, y te devuelvo la palabra uh, Emiliano, Matías, no sé quién o directamente jamín Muchas gracias. No, invitemos a la doctora Jasmina que presente el libro que es lo más rico. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es una, una alegría eh, estar presentando este, este libro. Yo había, no sé si se está viendo la pantalla compartida, no. Ahí está. Sí, sí, sí, genial. Gracias. Genial. Eh, la verdad es que es una, una alegría presentar este, este libro dedicado, bueno, un poco como, como adelantaba Luis a la historia de las confluencias entre el arte la ciencia y la tecnología en el contexto del ICI, pero posteriormente he venido en el Centro Cultural de España en, en Buenos Aires. Eh, esta publicación eh, es, es el resultado en definitiva de una, de una investigación, ¿no? o sea, de un proceso de investigación que, que fue buscando recabar y, y documentar las distintas actividades impulsadas por, por el isi y luego por el CESEBA, en torno a las artes tecnológicas, como ahí lo indica el título, desde las primeras experiencias realizadas en, en video en Argentina hasta el impulso de eh, las más recientes inteligencias artificiales y, y otras expresiones, digamos, más contemporáneas. Y siempre teniendo en cuenta que desde fines de los años 80 el ICI empezó a, a desempeñar en la escena local eh, un papel fundamental para la escena. Este, estoy segura de que muchos, muchas de las personas que están que están escuchando y viendo esto, este, guardan muchos recuerdos sobre esta institución desde sus primeros tiempos, este, bueno y esta, esta misión fundamental fue posteriormente continuada por, por el CESEBA. Eh, me quiero tomar dos minutos, porque para mí es muy importante este, comenzar por los agradecimientos, eh, agradeciendo a los coordinadores del, del Media Lab del CESEBA, a Emiliano Causa y a Matías Romero Costas, no solo por la invitación a, a escribir este libro, sino además por la plena confianza que que realmente depositaron en, en mi trabajo desde el día 1, y también que va de la mano de la confianza por, por esa libertad que me, que me concedieron para que fuera reconstruyendo esta historia a partir de los, de los recorridos que fui decidiendo hacer. Eh, también doy las gracias a María Morazo, directora del CESEBA, por esta oportunidad, a Luis eh, Marina, eh, el consejero cultural de Embajada de España, y a todo el equipo del, del CESEBA con quienes contuvimos muchos intercambios y a través de reuniones y entrevistas, inclusive durante las vacaciones de verano, en pleno, en pleno mes de enero, este, a, a Mercedes Viviani, a Javier Canepa, a José Gómez, a Sebastián Quintana y, bueno, y al resto de, del equipo. También a Paula Castillo, agradezco, y a David Bedoyán, diseñadores este, del libro, quienes hicieron un gran trabajo que seguramente tendrán la oportunidad de apreciar cuando vayan recorriendo sus, sus páginas. Eh, en el transcurso de, de la investigación, les cuento un poco este, de, de qué va, eh, pero eh, fui relevando distintas fuentes documentales, eh, Digamos, el, el trabajo de relevamiento de fuentes documentales fue un aspecto central en, en esta investigación, eh, entre ellas, eh, bueno, libros, eh, publicaciones periódicas, catálogos de exhibiciones, eh, gacetillas y notas de prensa, fotografías de obra, registros de mesas redondas, conferencias, talleres eh, Toda clase de materiales que, que permitieran poder plasmar en el libro las distintas iniciativas Llevadas adelante por la institución eh, desde fines de los 80 en torno a, a la difusión, la producción y la, y la exhibición de, de las artes tecnológicas eh, la, la intención fue, eh, digamos, reunir, no escribir una historia de cero, porque eso este, no, no sería para nada cierto, eh, porque, porque ya había mucho escrito y ya había mucho investigado, inclusive por, por referentes de, de nuestra escena eh, local, eh, sino que la intención fue sobre todo la de eh, proponer una, una relectura de esas, de esas historias y sobre todo reunir esos diferentes materiales que ya existían, pero que se encontraban eh, dispersos. ¿no? Entonces, de esa manera poder ofrecer un corpus documental eh, unificado o cabal o eh, integral, digamos, sobre la actividad del CCBA desde la creación del ICI en Buenos Aires en 1988 hasta nuestros días. Eh, uy, perdón, que creo, paso al, a la imagen. Ahí va. Eh, el primer capítulo, les cuento rápidamente, ¿no? el libro se divide en cuatro, en cuatro capítulos. El primer capítulo se llama así, Arte, Ciencia y Tecnología en Buenos Aires, la misión de una institución pionera. Eh, este capítulo recorre la historia del ICI desde sus primeras épocas con la remodelación del mítico edificio de Florida en 900, que varios y varias recordarán, es aquella remodelación que estuvo a cargo de, de Clorindo Testa. Eh, Clorindo, de hecho, aparece eh, en, algunas, en algunas imágenes este, que también aparecieron como joyas en el archivo eh, que, que atesora el, el CESEBA. Eh, y eh, el foco de este primer capítulo está puesto justamente en los programas culturales implementados por el ICI, como por ejemplo otro evento fundamental para la historia del arte argentino que fue eh, Buenos Aires Video, aquel evento curado por Carlos Trilnik en el contexto de la aparición y el desarrollo del video en la Argentina, eh, un evento con el que colaboraron figuras destacadas para la historia del arte en nuestro país como Graciela Taquini, Jorge Laferla, Rodrigo Alonso y tantas otras personas eh, a quienes también quiero reconocer profundamente su, su labor y su compromiso con el impulso del arte y la tecnología en nuestro contexto eh, y, y también también eh, en este capítulo van siendo este, examinadas, digamos, otras iniciativas llevando, llevadas adelante por, por el ICI, este, como por ejemplo, bueno, eh, muestras, eh, charlas, eh, conferencias, que empezaron a promover de manera muy pionera y con muchísimo entusiasmo y también con, hechas este, a, a, a pulmón, digamos, eh, el desarrollo del videoarte, la videoinstalación, la videoescultura, la videoperfo, el videoobjeto y tantas otras expresiones vinculadas con eh, el video en, en sus sucesivos procesos de, de expansión, pero también obras digitales, ¿no? obras digitales impresas y de pantalla, que fueron las primeras obras digitales que, que aparecieron en, en Argentina. Eh, eso con respecto al primer capítulo, el segundo capítulo se titula El Media Lab del Centro Cultural de España en Buenos Aires, y ahí eh, es abordada la, la consolidación, del, del Media Lab como un espacio de referencia para la investigación, la, la producción y la, y la, la eh, eh, ex iba a decir exposición, pero también la expansión de los formatos de exposición ¿no? de, eh, en torno a, a las artes tecnológicas en la Argentina desde la creación del 2004, en su momento bajo la coordinación de Gustavo Romano, quien en 2008 fue eh, relevado en su cargo por Emiliano Causa junto a Matías Romero Costas, eh, y, y la realidad es que desde la creación, eso es un poco lo que busco este, reconstruir en, en ese segundo capítulo, desde la creación del Media Lab eh, eh, se, se fueron organizando muestras, no solamente muestras físicas, sino también muestras virtuales, este, lo cual eh, en, hoy nos, en este contexto sobre todo nos resulta cada vez más familiar, en ese, en ese contexto la verdad que fue algo absolutamente pionero, eh, además de bueno, cursos y talleres con docentes eh, invitados, invitadas, que permitieron formar a nuevas generaciones de, de artistas. Eh, en el capítulo 3, eh, bajo el título Investigación y producción en torno a las artes tecnológicas, ahí eh, se, de, se desarrollan algunas de las iniciativas impulsadas desde el 2008, como el laboratorio de producción, digo, ya impulsadas durante la gestión de, de Emiliano y de, y de Matías, eh, iniciativas que, bueno, como el Laboratorio de Producción, posteriormente vino en el Laboratorio Maratón de Producción, y estas dos actividades permitieron realmente eh, fortalecer eh, de manera muy sólida la, la escena del arte y la tecnología en, en la Argentina, al, al brindar el apoyo eh, técnico, conceptual y también económico, que es un factor yo creo central y que también me parece importante destacar, para realizar proyectos de arte y tecnología eh, en Argentina y, y en las cuales participaron muchos y muchas artistas eh, que hoy en día son eh, artistas de referencia en, en nuestro ámbito. Eh, y finalmente, en el, en el cuarto y último capítulo, eh, redes de cooperación y formación, eh, voy describiendo algunas propuestas educativas comentadas por, por el Media Lab, como los talleres de arte interactivo y tecnologías para el arte, los talleres en red, los laboratorios de cooperación, los talleres para niños y niñas, eh, todas iniciativas también muy importantes desde el punto de vista este, educativo a la hora de eh, formar eh, no solamente, quiero decir esto, ¿no? ¿no? solamente formar a un público especializado, sino también actividades abiertas al público eh, en general. Eh, bueno, estoy este, un poco yendo a la velocidad de la luz porque sé que el tiempo es eh, limitado, pero que quería también destacar, ya acercándonos, no, no voy a tomar más tiempo, pero eh, mucho más tiempo, al final de los capítulos 2, 3 y 4, eh, se incluyen entrevistas a diferentes artistas y, y docentes involucrados, involucradas en las actividades del Media Lab a modo de bonus track, digamos, para, para ampliar y para, para ahondar en las muestras, los talleres y los eventos que se fueron realizando a lo largo de los años. Para mí estas conversaciones fueron realmente muy importantes porque, eh, bueno, fue la manera también de poder acceder a información que, que de otra manera no hubiese estado disponible, porque además tenía mucho que ver con las sensaciones y con, y con las percepciones ¿no? de estos actores. Entonces quiero agradecer mucho a quienes me prestaron su tiempo, como Gustavo Romano, Mariela Geregui, Diego Alberti, Jorge Crowe, Crowe perdón, y Leo Solás, eh, bueno, y a Emiliano y Matías también por haberse tomado el tiempo de, de compartir sus reflexiones y, y, y sus recuerdos. Eh, y también a muchas otras personas que no fueron entrevistadas, pero que también fueron compartiendo sus recuerdos. Lo que pasa es que son muchas personas y este, eh, se, sería como imposible agradecer a todas ellas, pero participaron muchas otras personas también. Eh, para terminar, quiero este, de, de destacar Mirando el tiempo y sé que voy bien, ¿eh? Eh, pero este, u, unas palabritas más para, para terminar: eh, destacar un aspecto que, que me parece central en, en la historia, digamos, central para, para pensar la, la historia del arte argentino y para pensar eh, el ámbito de la cultura en Argentina en la contemporaneidad, que es que. Eh, la historia, yo creo, ¿no? La, la historia del, del ICI primero y del CESEBA después eh, fue central eh, en muchos aspectos, pero hay uno que me parece especialmente meritorio, que fue eh, su histórica eh, perseverancia eh, y, y compromiso con la difusión de la cultura en la Argentina a través de, del impulso de distintos programas que han logrado sostenerse en el tiempo, lo cual sabemos muy bien que en Argentina... Eh, es, una, este, es una rareza, podría, me animo a decir. ¿no? Eh, entonces, desde ese lugar me parece que, que, que, que vale la pena destacar ese, ese, ese aspecto. Eh, programas que lograron sostenerse en el tiempo, que, fueron, que estuvieron dirigidos a apoyar económicamente a, a los artistas, por ahí están diciendo, ¿no? a, a brindar un hogar también, un, un espacio de, de pertenencia, a desarrollar actividades de formación para el público general y a seguir ampliando los horizontes del arte contemporáneo. Sabemos que en un contexto como el nuestro eh, realmente esta labor adquiere un carácter especialmente meritorio que por eso no quería dejar de subrayar. Muchas gracias nuevamente y gracias también a Plascode por la oportunidad para compartir eh, estos, esta investigación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jazmín. Eh, yo, digamos, no, no quiero agregar más nada porque vamos a pasar al siguiente bloque, pero antes de terminar, quiero agradecer personalmente a Luis Marina y a María Morazo porque independientemente de que muchísimas este, gestiones han apoyado a Medialab durante su paso, eh, algunas este, han mostrado justamente como la de Luis y María un compromiso muy importante con el Medialab, lo cual para nosotros es, es un, la verdad que una bendición. Eh, y recordar que este libro justamente nació de una charla con Luis este, en la que, digamos, a veces uno cuando está dentro de un proceso no puede verlo en términos históricos, no puede entender lo que está pasando. Y en esa charla Luis me planteaba un poco su mirada desde la afuera, ¿no? De llegar y, y un poco conocer la escena argentina lo que estaba pasando y propone hacer algún tipo de acción que documentara y pusiera en valor lo que se estaba haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, por fin hemos terminado este, esta acción, ¿no? Que la cual estoy orgulloso. Eh, un excelente trabajo de Jazmín, de documentación. La verdad que yo lo leí completo el libro y me, me pareció muy bueno, muy, muy interesante y muy bien documentado. Este, así que, bueno, pero quiero agradecer personalmente a, la, a esta gestión de Luis y de María por esto. Bueno. Sin más, vamos a cerrar esta parte y ahora vamos a hacer lo que mucha gente está esperando, que es que anunciemos cuál es el resultado del jurado, el, del apoyo al, a la producción de arte contemporáneo. Eh, así que vamos a invitar a María Morazo, directora del Centro Cultural de España de Buenos Aires, a Sol Berniers, Matías Malicia, Laura Ojeda Bar, Pablo Cimenti. Mientras tanto voy saludando a algunas personas como Ricardo Alfarra, a la que, que le quiero mandar un inmenso abrazo. Ayer me olvidé de nombrar a Sigarte en, en, en mi presentación, tiene razón. Eh, y quiero saludar también a Leo Solás, a Jorge Cruz, gente de la casa sí. Este A Matías Javre y Lorda también, que lo veo por ahí dando vuelta. Eh, bueno, vamos a dar inicio a a la presentación, al anuncio de, de cuáles son los que han sido seleccionados para el apoyo a la producción de arte contemporáneo Medial se lleva 2021. Eh, primero que nada, lo que vamos a hacer es darle la palabra a nuestra directora María Morazo y luego vamos a ir anunciando quiénes fueron los ganadores. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer... Sí un poco las palabras de nuestro consejero a PlusCov por la oportunidad que nos ha dado de prestar el libro y ahora el premio y un poco dando continuidad a las palabras de Luis y a la presentación que ha hecho Jazmín donde ya se aborda nuestro programa MediaLab comentar que en el marco del mismo, como ha dicho Emiliano el año pasado por primera vez lanzamos la convocatoria de apoyo a la producción arte contemporáneo MediaLab Lab 2021 cuya finalidad es valorar y promocionar la investigación y producción artística en Argentina. Comentar que hemos recibido más de 170 propuestas, que es una de lo más diversas y ricas, que es una muestra y fiel representación de la calidad artística de, de Argentina. Eh, hemos decidido, con el resto del jurado que, que me acompaña hoy de aquí, Armin eh, Emiliano Causa, Matías Romero, seleccionar tres propuestas, eh, decir que ha sido difícil, complicado, ha llevado una labor ardua y de mucho tiempo el poder seleccionar la, los, las tres propuestas que, os vamos a, que voy a anunciar ahora y comentar que han sido seleccionadas no solo por su calidad conceptual, sino también artística, y porque han tenido en cuenta un elemento para nosotros muy importante, que es la utilización de material reciclable y amigable, que nos permite contribuir, de alguna manera, a la Agenda 2030, con la que nos hemos comprometido todos los países, entre ellos Argentina y España. Y, sin más, procedo ya a dar los nombres de los primeros tres apoyos que, que hemos concedido desde el CESEBA y también las cuatro menciones. María, yo quería crear un poquito de suspenso, así que no diría los nombres, Disculpe, No digo no, los es que, nombres. No, digo no, lo no, que... vamos a por no, claro. me, vamos a quedo de... me quedo aquí. Me Por favor. Bien. Vale, me callo y bueno. también bueno, doy la palabra a Emiliano para que puedas continuar. Y muchas gracias a, a todos los que habéis participado de, con la presentación de vuestros proyectos e iniciativas. Bien, eh, vamos a invitar entonces eh, a, la, a la que sería la ganadora del de tercer puesto, en apoyo, es decir, por los 260 mil pesos, que sería Sol Berniers, con su proyecto Cibertextil. Así que, bueno, eh, Sol, si quieres decir unas, unas pequeñas palabras y después mostramos un video de tu proyecto. Dale, muchas gracias. Gracias por, por haber abierto o a sea, todas las instituciones, tanto al eh, Media Lab, al CESEBA, como a Pluscode por dar el espacio para este tipo de presentaciones. La verdad es que es fundamental, como bien se debatía ayer en una de las charlas, reconocer el trabajo de artistas y me parece súper interesante empezar a, a trabajar también eh, arte conceptual, eh, electrónico, digital, en formatos colaborativos, teniendo en cuenta el impacto de la tecnología en nuestro planeta. Así que bueno, celebro esta convocatoria Muy agradecida y también un poco sorprendida este, Yo ya era feliz con una mención Así que muy muy agradecida Y a todos los eh, docentes, personas de, de esta red tan rica de artistas y de formación Porque la verdad es que también la, la formación impacta mucho Así que muchas gracias Bueno, y entonces si me dejan compartir la pantalla del escritorio Así mostramos el video ¿Se ve Matías? El segundo puesto del el apoyo, del, decir el apoyo por 280 mil pesos, es Pablo Chimenti, con su proyecto. Así que, bueno, algunas palabras, Pablo, antes de que presentemos tu proyecto. Eh, eh, bueno, gracias eh, al Ceseba, al Media Lab, a Es eh, eh, Buenísimo, estaba como muy expectante, muy nervioso, y, y no puedo el pudor... Eh, me hace no expresar toda la felicidad que, que debería eh, en este momento. Gracias. Bueno, vamos a ver un poco el trabajo de Pablo. ¿Compartimos ya? Sí. Sí, sí. sí. Hola, mi nombre es Pablo Cimenti, soy compositor, artista sonoro y performer. La obra que propuse para esta convocatoria de apoyo a la producción del CCeba se llama Desplazamientos. Es una obra en formato de instalación sonora de ocho canales independientes, en donde una red de voces y alfabetos de diferentes partes del mundo suenan a través de placas de vidrio, de un metro por un metro cincuenta, que están suspendidas desde el cielo raso del espacio de la muestra. La base sonora que da cuerpo a la instalación es un archivo de 5.335 sonidos de letras del mundo, este archivo lo remeó en el transcurso de una residencia en la Cité de Sarte, París, en el 2019. En ese contexto fue que convoqué a personas de diferentes nacionalidades para grabarlas, pronunciando sus alfabetos nativos y para que intenten reproducir otros alfabetos. La idea de ese trabajo surgió de un grupo de reflexiones sobre el uso del lenguaje, la traducción, los sonidos que componen el idioma materno y los sonidos de otras lenguas. Me preguntaba en ese momento de qué forma producimos todos estos sonidos. También eh, este trabajo surgió a partir de pensar eh, nuestro escucha como un elemento de traducción, porque nuestro aparato fonador se configura mediante el escucha en los primeros años de vida. Y sobre todo a partir de la idea de que para poder representar un sonido de otro idioma necesitamos hacer una traducción fisiológica, modelar nuestro mecanismo de fonación para poder articular sonidos que normalmente no hacemos al hablar. Estos 5.335 sonidos de Letras del Mundo alimentan un patch de Pure Data que ejecuta todos los alfabetos grabados por cada persona, pero de forma random. Ya en el 2020 el proyecto toma forma de instalación sonora y a partir del marco conceptual surge la idea de reproducir estas voces y estos alfabetos a través de placas de vidrio. Estas placas, dispuestas en el espacio de la muestra, construyen en conjunto con el material alfabético una suerte de laberinto de voces, reflejos y transparencias. El proceso de traducción fisiológica que hacen las voces pronunciando los alfabetos de otras lenguas puede pensarse de forma análoga al modo en que el material vidrio interviene sobre esas voces, filtrando y modelando su sonido original. La traducción es opaca, nunca transparente. Los vidrios dejan pasar la imagen, pero parte de ella se refleja. Vemos a través la de las placas pero la imagen del otro lado ya es otra. Bueno, y. Eh, ¿decimos las menciones? No, vamos a decir que ganó el primer puesto. Entonces, acá el primer puesto es para Laura Ojeda Bar y Matías Malicia. Eh, bueno, los invitamos a. A decir unas palabras, ganaron los mil pesos de apoyo. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, es una sorpresa, ¿no? Obviamente, la verdad que con Laura estuvimos trabajando un montón eh, para la presentación de este proyecto. Eh, es un proyecto re lindo, la verdad, así que, bueno, ahora cuando haremos con Laura vamos a compartir seguramente la felicidad, y ahora con ustedes también, de, de saber que contamos con un apoyo para poder producir este, este proyecto. Y como estaba diciendo, como dijo Coca hace un ratito, también eh, algo muy importante que trabajamos con materiales con materiales que son reciclables, estables, como es el vidrio. Así que está súper en sintonía con, con lo que estaban comentando recién. Bueno, vamos a ver el proyecto que dijo Matías, un proyecto muy interesante, vamos a presentarlo. Compartimos. Bulbulia se trata de generar una serie de objetos de vidrio soplado a partir de las formas y topologías de una selección de microfósiles y granos de arena individuales. Así la obra será el resultado de trabajar desde y con la geología, paleontología, microscopía, diseño e impresión 3D, moldería, artesanía y el registro de cada uno de los pasos del proceso. Un espacio donde se unen arte y ciencia, no como opuestos, no puedo, no puedo sino como complementarios, complementarios, centrándonos en la microscopía, disciplina que nos permite ver cómo lo totalmente cotidiano y lo extraordinario conviven y nos acompañan todos los días. No hay dos granos de arena iguales, es más, arena no es ningún material propiamente dicho, sino más bien el conjunto de lo pequeñísimo que se reúne en diferentes subgrupos que se mezclan de manera azarosa y que a lo largo de los años, por acción del agua y del viento, resultan erosionados hasta tamaños casi imperceptibles al ojo desnudo. Se pueden tratar de sedimentos rocosos o partes duras de organismos que remiten directamente al ser de donde vienen. Vamos a trabajar con un paleontólogo para seleccionar arena de varios lugares y tipos en busca de morfologías múltiples. Luego observaremos cada grano bajo una lupa para seleccionar los que nos interesan. Para generar modelos 3D a partir del registro de los granos de arena individuales seleccionados. Se construirán las matrices con impresión 3D y los moldes de yeso para la producción de esculturas de vidrio soplado. El vidrio es un cambio de estado de la arena misma calentada a altas temperaturas. Además, es un material totalmente reciclable, estable y permanente. El objetivo es fabricar 30 esculturas de vidrio que combinen y exploten al máximo las posibilidades del proceso y materiales, combinando diferentes transparencias, tipos de vidrio y colores además de distintos moldes y formas derivadas de la técnica del vidrio soplado. Julia se trata de un proyecto interdisciplinar y transversal que busca, relacionando diferentes campos del conocimiento, cambiar y potenciar el foco de la percepción y sorprenderse al descubrir que ciertas cosas son diferentes a lo que se ve a simple vista. Construir un espacio para el asombro a través de la producción de objetos específicamente creados a partir de formas y estructuras pertenecientes a la naturaleza, pero remarcadas y resignificadas, para devolvernoslas fuera de su contexto natural y como portal a la sombra infantil, por su fuera de escala y su reduciente gama de colores. Esto solo será posible gracias al aporte de un grupo de especialistas en diferentes campos de la ciencia, el diseño y la artesanía. Bueno, muy lindo proyecto. Eh, y este, la verdad que estamos muy contentos. Eh, bueno, contamos con la invalorable, digamos, nuevamente compañía de Jazmín, que fue la jurado invitada. Eh, y la verdad que fue muy importante a la hora de ver, digo, tuvimos que leer 170 y pico de proyectos que recibimos, fueron un montón. Eh, la verdad que estoy muy contento, y con Matías y con Jazmín compartíamos en que vemos una mejora de las... Presentaciones de los proyectos en la última década, me refiero a nosotros cuando vemos proyectos hace 10 años, eran muy distintos a lo que estamos viendo ahora. Y bueno, hemos visto tantos buenos proyectos, de hecho, que decidimos dar menciones a cuatro proyectos más, este, porque realmente esos proyectos estuvieron muy cerca de recibir un apoyo, pero bueno, contamos con digamos, presupuesto para tres proyectos más, ¿no? Entonces, este, queremos este, mencionar también a, a los siguientes proyectos. A ver si puedo compartir pantalla. Estamos ahí, ¿no? Sí. Primero que nada, el proyecto La Ciber Ciber clandestina de Damián Turquía y Edgardo Mercado. Es un proyecto muy interesante planteado un poco en el tema de, la, de las cuarentenas planteadas por la pandemia, ¿no? Y esta imposibilidad de agruparse. Y es un proyecto que propone este, de, informa, que el público en forma individual se vaya sumando a una suerte de fiesta virtual que se va generando, eh, sumando uno por uno las personas que van bailando en esta fiesta, ¿no? A partir de un sistema de captura, chroma key e integración a un video. El siguiente proyecto que también queremos mencionar es 2.073.600 de Elisa Jiménez, que, bueno, que me pidió que agradeciera la colaboración de Gustavo Dujau, eh, que, bueno, que es un proyecto que trabaja con la cuestión de la contemplación y toma una imagen full screen de 1920 x 1080 píxeles y va desintegrando de a 10 píxeles por segundo eh, un proceso que dura aproximadamente cinco horas, un poco más de cinco horas, ¿no? Entonces, que contrapone un poco la cuestión de los tiempos de esta contemporaneidad con estos tiempos de la contemplación. El siguiente proyecto que también queremos hacer una mención del jurado es Una casa abandonada en el Tigre, de Mateo Amaral y Joan Solro que de alguna forma plantea como una suerte de escenario posapocalíptico y es una especie de mm, relato de realidad virtual en la que hay una suerte de inteligencia artificial implicada en este relato ficcional. Eh, por último, también queremos dar una mención del jurado a Intermedia, un proyecto de Carla Mitenguiaga, en la que participa también Jasmine Beltramino y Luciano Di Genaro que es una suerte de performance teatral eh, de realidad aumentada, en la que el público, digamos, eh, ve a la performer en vivo, pero a esta se le suma eh, virtualmente, mediante un proceso de realidad aumentada, una serie de situaciones escénicas. Así que, bueno, y con esto este, un poco, eh, no sé si quiere Jazmín decir algunas palabras, que fue nuestra invitada en este apoyo al arte contemporáneo. Eh, no, bueno, simplemente que no es poco felicitarles a los ganadores eh, y también a, a los proyectos que fueron mencionados como, bueno, y a todos en realidad, ¿no? A todos los proyectos, porque eh, también decir que tampoco podíamos poner un número enorme de proyectos mencionados, pero que hubo, hubo muchos proyectos interesantes eh, y, y que también fue un un proceso interesante, creo, para, para nosotros tres a la hora de, como decíamos, ¿no? Tener como un poco el, el termómetro de lo que está sucediendo en la escena del arte y la tecnología, pero en relación con el arte contemporáneo, ¿no? O sea, recordar que este fue un apoyo dirigido a, a, a reconocer proyectos que se encuentran de distintas maneras en una suerte de zona liminar o una zona fronteriza entre, entre el arte contemporáneo y y específicamente el nicho del arte tecnológico con la voluntad este, de, de ir también como derribando esas, esas separaciones y tendiendo en puentes este, cada vez más fluidos entre estos circuitos. Así que felicitaciones a todos y eh, gracias eh, nuevamente Emiliano, Matías, este, Coca y todo el equipo del CESEBA por la invitación a sumarme en, en este jurado de, de selección y premiación. Bien, yo quería comentar que, de vuelta, digo, vuelvo a agradecer a María y a Luis por la confianza. Este es un programa muy importante para nosotros porque de alguna forma retoma aquella tradición de los laboratorios de producción que hicimos entre el año 2008 y 2011 que fueron muy importantes para nosotros, también importantes para la escena de la región. Y de alguna forma este proyecto ¿no? de los apoyos al arte contemporáneo implica una gran apuesta para el Centro Cultural de España por nuevamente por esta escena. ¿no? Este, la verdad que estamos muy agradecidos. Eh, yo, digamos, tanto Jazmín como Matías, como yo somos docentes en unas cuantas universidades vinculadas a esta disciplina, eh, como docente de la Universidad de Plata, de la Universidad de 3 de Febrero, de la UNA, este, digamos, me, me toca ver, digamos, una inmensa oferta de artistas tecnológicos que van apareciendo, van surgiendo la academia y que les cuesta muchísimo encontrar espacios expositivos ¿no? y espacios de producción. Y de alguna forma, eh, la manera concreta que desde Medialab podemos intervenir en esta situación es la de ofrecer esta oportunidad ¿no? de que, digamos, les artistas puedan producir sus obras y puedan de alguna forma exponerlas, ¿no? Eh, de, de, nuevamente, haciendo también esta apuesta por, digamos, recomunicar estos circuitos del arte contemporáneo, y el arte electrónico, para también generar nuevas oportunidades. Estamos nuevamente muy contentos de la inmensa convocatoria que tuvimos, 170, más de 170 proyectos es un montón realmente, eh, esto habla justamente de la necesidad y de la demanda que hay de estos espacios positivos Así que, bueno, supongo que esto va a dar lugar a nuevas ediciones los siguientes años para seguir con, con este proyecto. Quiero, por las dudas, contestar porque de la presentación anterior preguntaban por el libro. Eh, les cuento que el libro es digital porque la intención es que todo el mundo lo pueda tener y lo pueda descargar. Eh, se puede descargar de ISU. Y van a encontrar el link en el sitio del Centro Virtual de España. Eh, pero la idea justamente es que estén no solamente en internet, sino que estén en sus computadoras, ¿no? Este, que esto sea de distribución pública y gratuita, este, que es la intención con la que la, lo, lo realizamos. Así que, bueno, sin más, este, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, este, estaríamos dando por cerrada esta presentación. No sé si alguno de los este ¿Cómo se llama? Este, Seleccionados, ¿quiere? Eh, a mí me gustaría agradecerle, sí, a Coca, a Jazmín, a Matías y a vos, Emiliano, por la selección de nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno. Sí, también, digamos, me sumo a ese agradecimiento y, bueno, nada, estoy eh, pensando cómo voy a celebrar ahora. <risa> <risa> Tal cual, bueno. Hay que trabajar con todo otro... igual, ¿no? Todavía. Ahora tenemos que no, no, celebrar no, no, no. antes de la producción. Claro. Para <risa> sí. eso, primero, perdón, eh, los, los, quería, las quería, los quería felicitar a todos y agradecer al, al Medialab, al Ceseba, sobre todo, permitirnos, como decíamos antes, la continuidad, ¿no? Lo recuerdo desde el, el primer este, laboratorio de producción que nos permitía, esta, nos permitía esta oportunidad de tener el intercambio con, con artistas, que es lo que ahora estoy ansiando que empiece este intercambio, este, este proceso de producción de los proyectos que vamos a llevar a cabo durante dos o tres meses. Este, va a ser, no solo... Porque este apoyo no es solamente elegir a alguien y otorgarle dinero, sino la oportunidad de darle un espacio y un tiempo para producir y vamos a ir charlando con cada uno y con cada una en, en, en, los, en las propuestas, a ver cómo podemos hacer para, para en este intercambio este que sea provechoso para, para ambas partes, ¿no? Este, yo estoy, estoy esperando ese momento, que, que para mí es muy gratificante, lo, lo, lo esperaba. Felicitaciones Muchas nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Bueno, entonces este, damos por cerrada esta presentación. Bueno, felicitaciones a todos y bueno, nos estaremos viendo en otros eventos. Un muy gran agradecimiento a la gente de PlusCode por brindarnos este espacio. Espero que podamos este, sostener nuevas colaboraciones. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.